Sembrar a tiempo es capacitar profesionalmente a nuestros jóvenes. Este pensamiento de José María Arizmendi Arrieta tuvo mucho que ver con la creación de ECOP, que cumple este año su 50 aniversario. En el año 65 vinimos un montón de gente y nos encontramos en que teníamos media jornada libre y en esa media jornada había José María que estábamos ahí de un montón de gente porque los talleres del entorno no le interesaban nuestra contratación. Y a medio curso se veía que se iba borrando un montón de gente. No podía seguir estudiando porque económicamente las familias pues no, podían, no podían sustentarles. con José María, y casi le gustía que el kartu sitúen Villera Batean no era acunde a Eta en Muntalla propósitos suen. Campoco la que gingos sitúena, eta la norregatik ordainduco Posterior hicimos otra reunión. Como cuatro reunión, ya perdimos cuatro cinco y dos cuatro cinco cuatro nos animamos. Así las cosas, la Constitución de Alecop fue aprobada oficialmente el 21 de abril de 1966. En los primeros años se hacían trabajos de calderería, pero pronto se empezó a trabajar en otros ámbitos como el bobinado de motores, reparación de televisores o el montaje de instalaciones eléctricas. Algunas de estas actividades se realizaban en cooperativas de entorno y otras, en cambio, en las propias instalaciones de Alecop como por ejemplo los cableados que se fabricaban para Favor, siendo este nuestro principal cliente. Yo comienzo mi andadura en Aleco el 1 de junio de 1977. Por aquel entonces eh, había varios negocios en, en Alecó, fundamentalmente eh, el negocio de cableados, donde el cliente fundamental era favor. Eh, también teníamos una sección de mecánica donde el producto principal eran los portabarras. También teníamos una sección que le denominábamos mecánica varios. Eh, ahí fabricamos también el mueble fregadero para favor. La pintura eh, se realizaba aquí dentro. La sección de didáctico era una pequeña, una pequeña sección donde los productos eh, fundamentales fueron el OJITROVNIEC y el electrolog desarrollados en colaboración con la Escuela Politécnica, y también teníamos el, el, la actividad de trabajos del exterior, donde eh, eh, muchos estudiantes trabajaban en otras, en otras cooperativas, fundamentalmente. Después de todo eso, pues, tuve el honor de presidir la cooperativa durante, durante 20 años, y bueno, Estoy agradecido de todo lo que de todo lo que me dio Alecopen todo este tiempo. Y todo ello con una plantilla compuesta en su gran mayoría por socios escolares, inicialmente procedentes de la Escuela Profesional de Mondragón y posteriormente de Eteo y Uesi. Y casi esta lana, lana esta y casi aspaldití cure heredua. Ingenierista y castene buenían Alecopen y nevelana. Le vengo Alecopeco al extratresco departamental extratero ulman. Hurtaje tan causas asco y casi no es necesario para esa función ambiental y buenos. Estas personas, estas profesionales modulan, no de forma conjunta o sea tuvimos. Aunque era una isla de luz, montaron universidades conicas le asco que alecopen. O regatí millas que estas orióna, alecopecó lagún gustie, asquenengo perro de tamarú te abuetan e indusuen la regatí. Suen ulteurená guría de arve. No hay que hacer una escuela y un de la escuela, pero hay que hacer una los amigos se la ciudad. Y de debate, baina que se ha hecho una escuela que se eh, esa autocerca, a esa ni favor, la verdad es que la verdad es que la verdad que la verdad es que la verdad es que la verdad y que la Alde horretatik que la verdad es que la verdad sortzen que la desberdin es que la verdad Bereziak la verdad es Verás, eh, Berroyta Mar, usted, Awetan, eh, orá hay plan de Wanda, pesar de que se uchenden a la MIDES y que tal, has matutas oca en Alikopek, estás subiendo, pues este Berroyta Mar, eh, usted, Awetan, ahorré la garracha. Para mí, Alikop lo que ha supuesto es el eslabón entre lo que es la universidad y el mundo laboral. ¿no? Eh, ¿Qué ventajas tenía? Que tú empezás a trabajar con estudiantes, con compañeros estudios de clase. Tenías unos monitores que te guiaban, el ambiente era mucho más eh, juvenil, no es un ambiente normal en una empresa donde entras muy jovencito, y te permitía pues, eso, empezar con las primeras responsabilidades, cumplir horarios, lo que significa trabajar en equipo, en grupo, y te daba una, una independencia económica. En ECOPE o su sí. experiencia, una Taveras garrichada, más que tenían competencias es que lanzan a Villelaco, taorreña artiamba cooperativismo, Ba hemen azkenian ek, kooperatiba baten laniteko modua eta antolamendua esautu dut, ta bestalde ba organo desberdinetan parte hartu dut, baina momentu honetan kontseilua errektoreko partaide naiz eta esan oso esperientzia ona da, ba Alkopeko egoeran berri da kotelako ta horrerie esker ba hemengo partaide sentitzen naiz. Eta danondo baldin badoia eta beste ostoporik ez baldin badakot, espero dut aproaukatu arte hemen jarraiketean. Para Alecop siempre ha sido, y a día de hoy sigue siendo esencial, la relación con las empresas del entorno. Bueno, nosotros llevaremos colaborando con Alecop unos 15 años o más. Al final eh, de esta relación conocen nuestro mercado, conocen nuestros sectores, conocen los perfiles laborales que tenemos, los perfiles de nuestras personas que tenemos, con lo cual para nosotros es muy fácil trabajar ya con ellos. ¿no? A la vez, eh, ¿qué es lo que nos aportan en sí? Nos, la gestión de, las, de la contratación y las contrataciones. Y por otro lado, ALECOP que nos aporta, o creo que es un intermediario que es bueno, sobre todo entre la universidad, nos acerca la universidad a la empresa. Mediante todo lo que es, nos pone todo el catálogo de alumnos a disposición de las cooperativas, con lo cual es, muy, es buenísimo para nosotros. Desde los comienzos de ALECOP, el diseño y la fabricación de equipamiento didáctico fue una de las principales líneas de negocio. Durante muchos años hemos sido un referente en el mercado nacional en la venta de equipamiento didáctico sobre todo para formación profesional y universidad. Nuestro catálogo comenzó siendo un catálogo clásico de electricidad y electrónica y fue incorporando mecánica y automoción, telecomunicaciones e incluso últimamente energías renovables. En los años 90 llegaron los primeros proyectos internacionales en Colombia y República Dominicana. Actualmente seguimos por el mundo y nuestros últimos retos han sido equipar eh, centros de formación en Arabia Saudita y en Nueva Zelanda. Milla vederat sironda la rogeta vederat siinguruan alecopek internacionalizacióra coa Aurela Pausua de Mansuén Mercatu empresa e referente chat Artu Paitzuen Alecop. Formazio profesionalako eskainzen situan equipamentuetan oñarri tukako proiektu sin servizioengatik proiektua dirasgarri bat sena diturikoa izan zen. Debemos considerar el primer proyecto Sena como un proyecto clave en Alecop, un hito en Alecop, según mi consideración. Primero porque fue un proyecto amplio en lo que vendimos, lo que vendimos no fue un producto acabado, sino fue un proyecto de innovación educativa que teníamos que ir acabando según desarrollábamos el proyecto, lo teníamos que ir desarrollando de alguna manera. Es obvio que un proyecto de estas características tuviera sus implicaciones en una organización como el Alecop y las tuvo. A nivel organizativo a producto de este proyecto se generó la unidad PEI, proyectos educativos internacionales, que fue desarrollando proyectos de similar características y que bueno, hemos tenido, hemos llevado a cabo pues, en Venezuela, más en Colombia, etcétera. Por otra parte, también pues, eh, se constituyó didáctica. Necesitábamos una, eh, una infraestructura en Colombia para llevarlo a cabo y así se generó esta sucursal nuestra eh, en el país. Y bueno, a modo anecdótico, que sepáis todos que aquí en Alecop casi todos sabíamos lo que era el ron viejo de Caldas y por qué no, todos probamos un poco de vino chileno. Después de las idas y venidas en la ejecución del proyecto Sena, en 2008 nos adentramos en gestionar centros educativos en el extranjero, junto con la Universidad de Mondragón, y en 2010 nació MEI. Yo reuní Mondragón de Educación Internacional, que es la MEI, Universidad Unipanamericana, parte Parque y está México con el Mondragón, y la Universidad de Arcendu. en el Arabian, lo que me la vida de este nuevo y pero marrurte hauek, askorako eman dute eta gure filosofian eta elburuetan oinarri dutak jarraituko dugulanean. Alecopen historian parte hartu duzuen, pertsona, enpresa, zein erakundei, eskerrak eman nahi dizkizuegu, berrogeta marrurte posible egin dituzuelako. Eskerrik asko guztioi, eta hon Jose Maria Arizmen esan zuen bezala, aurrera beti!